Buenos días amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Reyes y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar les quiero mandar un saludo a todas las personas que están viendo estos videos y en especial le quiero mandar un saludo a mi amigo Eben y a Oscar que él nos visita desde Canadá. Uh, antes de empezar eh, este, este video quiero decirte que necesito que uses tu Biblia Uh, no sé, o tal vez tengas Google eh, en tu teléfono y lo puedas buscar Para que te des una idea de cómo voy a hacer este video uh, Voy a empezar con Génesis capítulo 3 Donde es la desobediencia del hombre Pero en realidad yo le cambié el título Y se llama ¿Cuál es el fruto que impide la bendición de Dios? Vamos a hacer una pequeña oración y te invito a que cierres tus ojos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este nuevo día, porque a pesar de que nosotros no merecemos disfrutar de este paisaje, de estas maravillas que tú haces, Señor, tú nos bendices grandemente uh, por medio del sol, de la lluvia y, de, y del aire. Señor, te pedimos que ahora que vamos a abrir tu palabra, nos dirijas y nos des sabiduría y nos des humildad más que nada. Porque el ego de nuestras vidas hace que eh, cachemos a los demás conforme a lo que tú dices, Señor. Te pedimos que nos des humildad y nos guíes en espíritu para que podamos entender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno. Si tú quieres saber qué es lo que impide la bendición de Dios en tu vida, sígueme y ve este video hasta el final. ¿Te has preguntado cuál es el fruto que impide la bendición de Dios? En este transcurso de mi vida he observado a las personas que no aceptan la bendición de Dios, pero sí aceptan la bendición del hombre. Veamos qué nos dice el libro de Proverbios 14:12 Y nos dice lo siguiente, Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero es camino que lleva a la muerte. ¿Sabías que si estamos lejos de Dios, nosotros estamos muertos?, cuando Dios creó los cielos y la tierra, los animales y los seres humanos, Dios les dio aliento de vida. Aunque tú no quieras creer en Dios, mientras estés vivo, tendrás el aliento de vida que es Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, eran perfectos de gran manera. No había pecado en ellos. En el jardín del Edén no había tentación, más el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2, 16 al 17, nos dice, Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comáis, ciertamente morirás. En el video anterior mencioné este versículo para que entendieran lo que había dicho Dios al hombre. ¿Tú sabías que Adán y Eva estaban separados cuando la serpiente antigua, Satanás, engañó a la mujer? Veamos en Génesis 3.1 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto. Analicemos este versículo primero. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Qué es lo que había dicho Dios? ¿Lo que dijo la serpiente era cierto o era falso? ¿Acaso no podíamos comer de ningún árbol del huerto? La verdad es que podíamos comer de todos los árboles menos de uno el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo sabía Eva y se lo dijo a la serpiente, pero ella había añadido algo más en lo que Dios había dicho. Veamos en Génesis 3, del 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer». Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero en Génesis 2, 16 al 17, Dios había dicho que no podían comer del árbol del bien y del mal, pero ella había añadido que tampoco lo podían tocar. Esa misma tendencia tenemos hoy en día al añadir a los mandamientos de Dios. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones ahora? A través de la historia podemos ver que la iglesia ABC te dice que si tú no perteneces adentro de la iglesia, tú no vas a ser salvo. Y esa es una gran mentira que el ser humano se ha inventado. Podemos ver que el hombre añade doctrinas humanas a los mandamientos de Dios. Hasta llegar el punto de ocupar la posición de Dios. Por eso les invito a que abran las escrituras con oración y humildad para no confundirse entre lo que dice Dios... Y lo que predican los hombres. Veamos qué nos dice acerca de esto el libro de Marcos 7, del 7 al 9. Y nos dice lo siguiente. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! Eso es duro. Y para aquellas personas... Que, que piensan que están predicando la verdad, espero que, que no sea este mensaje para aquellas personas que en vez de predicar a Dios, predican los mandamientos de hombre. Sigamos leyendo, dice, Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacen otras cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Déjenme decirles que yo soy de México y allá tenemos muchas tradiciones. Y dejamos todo lo que Dios nos ha mandado hacer para seguir las tradiciones de los hombres. Muchas veces queremos guardar los mandamientos de los hombres antes que guardar los mandamientos de Dios. Esto es precisamente lo que nos enseña Pablo en sus cartas de Corintios. Y veamos eh, en 2 Corintios 11 del 3 al 4. Ahora, lo que nos dice es lo siguiente, dice, Pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Porque si alguien viene y les predica a otro Jesús a quien no hemos predicado o recibís un espíritu, Espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleraréis. En esta carta, Pablo nos dice que aunque vengan diferentes personas, no le vamos a tirar la primera piedra, lo vamos a juzgar por medio de las escrituras. Pero lo vamos a tolerar. No le vamos a creer lo que él está diciendo. Vamos a tener el espíritu de humildad, de sencillez, para poder escudriñar lo que la persona nos está diciendo. La serpiente antigua siempre ha querido que el hombre se desvíe, que desvíe su mente de su sencillez y pureza de la devoción con Dios al tocar el fruto y deseando saber más que Dios. Podemos imaginarnos cómo la serpiente pudo haber tocado el fruto prohibido y seducir a la mujer, haciéndola dudar de la palabra de Dios al decir lo siguiente, en Génesis 3, del 4 al 5, dice que la serpiente le dijo a la mujer, Ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Vamos a imaginar esta escena, donde Eva se había olvidado que nosotros somos semejantes a Dios. La vanidad de Eva de ser Dios hizo que comenzara a dudar de la palabra de Dios. Empezó a ver el árbol con otros ojos y lo podemos observar que Eva, así como Satanás, querían ser semejantes al Altísimo. Las palabras que imagino que habrá dicho Eva son las siguientes. Tal vez el fruto no es tan malo como Dios lo había dicho. Se habrá dicho, nos ha engañado Dios porque no quiere que seamos como Él. En el libro de Isaías 14, del 12 al 15... Nos dice cómo Satanás pecó. Así que se los voy a dejar de tarea para que, para que abran en el libro de Isaías 14, uh, 14, 12 al 15, cómo, cómo realmente Satanás había pecado. Entonces, en Génesis 3, 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría ahora observemos aquí es donde llegó la vanidad de la mujer donde quiso alcanzar la sabiduría de Dios dice tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido que estaba con ella y él comió Eva tuvo que tomar una decisión, creerle a Dios o dejarse llevar por su instinto de la vista y de la vanidad para alcanzar la sabiduría de Dios. La serpiente la atentó con el mismo pecado con que Satanás cayó y lo podemos ver también en, en el libro de Ezequiel 28.17 donde nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El deseo de ser Dios hizo que cayera en pecado. Y antes de empezar a tirar la primera piedra con Eva, así como los fariseos, cuando alguien pecaba, lo apedreaba, y queriendo ocupar la posición de Dios, démonos cuenta de cada uno de nosotros que tenemos las mismas pruebas delante de nuestros ojos. Por eso en primera de Juan 2, 15 al 17, dice, dice lo siguiente, dice, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también las pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te has preguntado, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo la voluntad del hombre? Cuando juzgamos a una persona, lo hacemos por la pasión de la carne, de los ojos y de la arrogancia. Pero Dios nos mira con misericordia a pesar de nuestros errores, Podemos ver que Yeshua curó al leproso, al paralítico, al ciego. Pero los discípulos le decían, ¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego, o paralítico, o leproso? Pero Yeshua les respondía, ni este pecó, ni sus padres sino que este que está ciego es para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Veamos cómo Dios siempre quiere reparar al hombre. Yeshua no acusó sino reparó al hombre y les decía tus pecados te son perdonados. Podemos observar que Dios siempre ha querido reparar al ser humano mientras Satanás ha querido destruirlo. La misma tentación tenemos hoy en día. No necesariamente tenemos que comer el árbol prohibido. Debemos analizar nuestras vidas para saber qué fruto prohibido es el que es donde caemos a diario. Solo por decir por nuestra propia opinión lo que es bueno y lo que es malo antes de tus propios ojos. En lugar de atender lo que Dios ha dicho. Por eso en el libro de Proverbios 3, 5 al 7 nos dice, confía en Yahweh con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo todo, en todos tus caminos, y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Antes de conocer las Escrituras, siempre me preguntaba, ¿Por qué un drogadicto, un alcohólico, un indigente que anda en la calle vagando, cambia su estilo de vida cuando estudia las Escrituras o la Biblia? Pero déjame decirte que Dios tiene el poder para restaurar al ser humano siempre y cuando lo reconozca en todos sus caminos, y, se, y él se aparte del mal. La religión que practiques no te dará la salvación, ni el pastor ni el cura. Pero déjame decirte, amigo y amiga, un secreto muy secreto. Hay alguien que ya ha pagado con la sangre preciosa que no tuvo ningún pecado alguno y murió por ti y por mí para tener salvación. Así que tú decides qué quieres practicar, en quién quieres creer. Hasta aquí va a ser el primer video, la primera parte de este video, porque quiero que pongas mucha atención en lo que dicen las Escrituras. Y te animo para que tú abras las Escrituras por ti mismo, pero sin dejar de ver quién es tu Salvador. Algo que tú vas a encontrar mucho en las Escrituras son las promesas de Dios. Y te darás cuenta que Dios desde el, desde el principio ha querido restablecer al hombre. Pero el hombre no ha querido obedecer a Dios. Les dejo de tarea para que aprendamos a hacer el bien, no solo con las personas que nos regresan los favores, sino con aquellos que no tienen cómo regresártelos. Si has aprendido algo nuevo en este video, te invito a que le des like y te suscribas a mi canal para seguir haciendo más videos no te pierdas la segunda parte ¿qué pasó al comer el fruto prohibido? ¿Dios lo mató como muchas personas creen? ¿que si no te portas que si no te portas bien te vas a ir al infierno? ¿o que si tú no estás en su religión no te vas a salvar? no te pierdas el siguiente video, amigo y amiga, así que Dios te bendiga grandemente y no olvides de hacer el bien a tu prójimo.